¿Está usted de acuerdo con que no se incluyan las tres causales en Código Penal Dominicano? Bien, bueno, Yerjan, vamos a, a tratar este temita. Ojos puestos en el Senado para que rechace Código Penal sin causales. Oigan esto. Gran revuelo ha causado en las redes sociales... La modificación al artículo 186 del nuevo Código Penal que tipifica el delito de discriminación debido a que elimina la orientación sexual y el género como dos supuestos para el delito y lo sustituye por otros motivos. En el nuevo Código, el artículo castiga actos como negarse a suministrar a una persona un bien o servicio obstaculizarle una actividad económica o negarse a contratarle debido a su, oriente, a su origen, edad, sexo, raza, condición económica o religión en otros motivos. En el texto original del Código Penal también se incluía en esa lista de supuestos la orientación sexual o el género, pero fueron excluidos de la Modificación aprobada este miércoles en la Cámara de Diputados. Óiganme la preocupación de, de los LTV. Yayan, ¿qué nos dice? Miren, eh, dice aquí en el texto que es el artículo 186. Sin embargo, eh, yo revisando... Eh, el proyecto de Código Penal, no sé si es que ha recibido algunas otras modificaciones. Alrededor de en el, 300. Pero está en el, en el 182 realmente. La sí. discriminación está en el artículo 182 del proyecto. Eh, y dice, constituye discriminación el hecho de incurrir en cualquier trato desigual o vejatorio contra una persona física en razón de su origen, edad, sexo, preferencia u orientación sexual, color, situación de la familia estado de salud, discapacidad, eh, costumbre, opinión política, actividad sindical, oficio o su pertenencia o a una etnia o nación o religión determinada. Y dice asimismo, constituye una discriminación, todo trato desigual dado por uno o varios de los miembros de una persona jurídica a una persona física en razón de las circunstancias antes enunciadas. Es decir, que no solamente es a los funcionarios públicos. Uh, dice que la sanción sería, el, dice que la discriminación sería, eso está en el 183, sancionada con una con un año de prisión, creo que muy, es que muy exagerado, una bueno, gente porque discrimine. Por, una, por discriminación, eh, o... Me parece exagerado eso, eso debería que, llevar una, una, una sanción administrativa. Yo entiendo que Más sí. no, porque a menos que sea una agresión física, eh, eso de meter a una gente tiene preso. que existir esa diferencia en el catálogo de de una exageración de delitos sí. y no se le puede calificar a un simple acto de negación como si estuviéramos en un proceso de hasta de un de, como dice de riña entonces ahí está eh, esa es la parte que ha traído naturalmente el pero repite esa que tú lees como está aprobado, es como tú lo leíste. No, no, este es el proyecto. Recuerda, el que está re, recuerda en que este, ajá, recuerda que este proyecto viene desde el, desde el año 2014 sí. eh, y viene trabajándose, pero los temas que básicamente han traído eh, revuelo. revuelo son el, el tema del aborto. En vez del 186 es el 182. Ajá, aquí en el proyecto es el 182. Mm. Entonces eh, vemos aquí que se, se habla de la discriminación. Y entonces se, se penaliza. Eh, con una, vamos Excesiva. a ver, con un año de prisión menor y multa de 3 a 6 salarios mínimos del sector público. Si, si se negara, por ejemplo, a, a suministrarle un bien o un servicio a la víctima, eh, si obstaculizase el ejercicio normal de una actividad económica a la víctima, negarse a contratar a la persona o imponerle sanción o despedirla por su condición de, de ser... Orientación sexual. ¿Verdad? Eh, el subordinar el suministro de un bien, de un servicio o una oferta de un empleo a una condición fundada en las circunstancias ya mencionadas. Entonces ahí está. Y este es el tema que naturalmente ha traído el debate eh, aquí en la República Dominicana, entendiéndose de que al eliminar este artículo... Esta tipificación eh, que, que convierte en delito la, la discriminación que está prohibida en la Constitución de la República en la Dominicana. Y en las demás. O sea, aquí leyes. está prohibida en la República Dominicana la, la, la discriminación. Sí. Eh, ya veremos más adelante qué hace el Senado. Recuerden que va al Senado. Si se modifica de nuevo, entonces se vuelve a la Cámara de Diputados. Y es posible que ahí se pase un tiempo el Código Penal. En caso de el presidente de la República tiene la oportunidad de, de no promulgarlo, ¿verdad? y devolvérselo a las cámaras de nuevo si no está de acuerdo. Bueno, vamos a saludar a, a Carolina, que se integra al set Inmediatamente le vamos a dar paso en el saludo a aquella de su opinión. Sí, buenos días, Francis. Buenos días, Yerjan. Buenos días a toda la gente que está con nosotros. Buenos días, Carolina. En el día de ayer eh, se hacían manifestaciones, grupos feministas solicitando al Senado revisar y tener cuidado, según ellas, la aprobación... Eh, de la reforma que se le ha hecho o el cambio que se le ha hecho al Código Penal. El aspecto de las tres causales, que es uno de los temas más eh, candentes y latentes en la sociedad dominicana, posiciones eh, muy distintas eh, de sectores en nuestro país, en lo que busca un grupo que se apruebe y otro no. El tema de las tres causales, en este momento solo se aprueba en un aspecto, cuando la madre de cuando la vida de la madre esté en riesgo y que se haya hecho todo lo posible eh, para poder eh, resolver la situación. Si se determina que la madre está en riesgo, pues ahí solamente aplicaría el aborto o en el caso del feto. Uno de los aspectos que también eh, se entiende es que ahí veo que Yerjan está leyendo lo que se aprobó, bueno, y también lo tenemos acá, en la parte de la discriminación eh, de los grupos LGTBQI+. ¿Cómo es LGBTQ y más Son, y todas las letras del alfabeto que se le puedan agregar van como por 27. Entonces eh, la parte discriminatoria y veo eh, en la voz de Natalia, una de las voceras de esta de estos movimientos de apoyo a los grupos LGTB y a las tres causales donde ella y voy a citar y le mandé una imagen a Chama donde según ellos ellas la nueva redacción del proyecto del Código Penal, no se considera un delito la discriminación, pero vos que tú estás leyendo lo contrario. Sí, pero esa fue la parte que, que, que quitaron. Y eh, okay, precisamente, ese es el enfoque entonces la, lo que yo dicen. La, el debate se da porque esto lo, lo eliminaron. Habría que ver porque eh, ¿a qué se le debería de llamar discriminación? Eh, las empresas tienen la libertad, yo pienso, de elegir un sexo. Si ellos se consideran un tercer -sex sexo, como se consideran los grupos LGTB, hay empresas que solicitan personal eh, que es mujer. Hay empresas que solicitan personal que es hombre. Entonces hay empresas que tienen la libertad de no aceptar ese tercer sexo o, el, o las personas que sean de, de otro género o de otras de otra, eh, de otra condición sexual. O sea, yo entiendo que como institución, como empresa, tú tienes la libertad de elegir a quién eh, tú pones en la empresa. Por ejemplo, aquí se está dando en muchos supermercados que el personal que están poniendo es hombre. Y no vemos que las mujeres se están manifestando de que, ah, que solo es hombre. O sea, que es un asunto de que a veces exigimos o exigen, exigen muchas cosas que están por sentado. Si yo quiero poner una mujer a trabajar, yo la pongo. Si yo quiero poner un hombre a trabajar, yo lo pongo. Si yo quiero poner un gay, una lesbiana, una cosa, pues yo lo pongo. Es un asunto eh, independiente de cada empresa. Eso por una parte. El aspecto que tiene que ver con las tres causales, la iglesia, los sectores liberales, los conservadores y la sociedad civil en sentido general. Los, los dominicanos como normales, que tal vez no pertenecen ni de manera directa a una religión, ni de manera directa representan eh, estos grupos eh, que apoyan las causales. En un momento se habló de hacer un, un, un plebiscito, fue Francis, de sí, un, un, referéndum. Un, un referéndum en busca de encontrar pues un consenso entre toda la ciudadanía. Que vale decir, Carolina, que de todos modos iba a ser infructuoso porque aunque no la Constitución mantiene eh, el referéndum como mecanismo de una decisión en la nación, no tiene una ley que lo regule. Es decir, que todavía no hemos eh, votado una ley que, de referéndum en el país. Y aparte de ese aspecto, deberíamos de evaluar si la sociedad civil en general podrían eh, llegar a un punto de entender la profundidad que tiene el tema de que cuando es el, el incesto, de cuando es un abuso... O sea, todo lo que tiene que ver en, en el aspecto que se da de esa solicitud de las tres causales para que se apruebe el aborto en nuestro país, está en la mano de los legisladores decidir decidir qué va a pasar con este tema que tiene años y años parado y que tiene parado otros procesos de reforma en el propio código. Eh, vamos en, el, en el, la semana que viene que viene, me parece estaríamos nosotros observando a nivel de, de senaduría qué va a pasar con el tema del aborto y los grupos LGTB, Bien. que yo no sé, no quiero que suene discriminatorio, no me parece, pero que yo no veo que a los heterosexuales andan porque que todo el mundo hace sus cosas yo veo que ellos estudian, la misma, que trabajan la misma que andan por las calles que usan los buses a menos en nuestro país, o sea, qué es lo que tú cuando tú te pones a buscar qué es lo que buscan qué es lo que piden Sí. ir creando las condiciones para ir más allá de que se le permita casarse, me imagino tener hijos, eh, un, dos hombres o dos mujeres, me imagino que es que deben ir encaminado pero al momento, cierro diciendo al momento, aquí eh, el que tiene una preferencia sexual distinta. Nadie se le persigue por eso. Y trabajan, pues yo veo muchísimas sí. personas de esa naturaleza que trabajan. Mira, eh, Carolina, Yolian, y amable no televidente, esto ha resultado una discusión muy importante constitucionalmente, Primero, cuando parte del, del tema de las causales, porque se trata de un derecho fundamental absoluto, es decir, que la Constitución lo prevé constitucionalmente con respeto desde la concepción hasta la muerte. Y que nadie aquí puede prolijar o, o, o indicar la pena de muerte, porque está proscrita también eh, de antaños. Lo básico es comprender que el propio legislador al aprobar sin las tres causales, lo único que está haciendo es cumplir con la constitución y el mandato constitucional que como legislador tienen, porque sería desconocer la constitución que les avala. Un, un legislador ordinario no tiene capacidad para tocar esta, este derecho fundamental de forma simple. Tendría que existir una reforma previa de la reforma irnos al referéndum y del referéndum venir con la aprobación definitiva de esa reforma. En fin, son muchas las cosas que hay que tocar. Y lo fundamental aquí es el respeto a la vida. Para mí, están haciendo lo correcto los legisladores porque definitivamente aquí a veces tenemos acciones políticas que para salir del paso, le ponen la tres causales y finalmente vamos lo que estamos en contra y le llevamos al constitucional. ¿Y qué va a hacer el constitucional? Necesariamente declararla inconstitucional. Eso es lo que va a pasar. Entonces, lo correcto es una actuación legislativa que proyecte cuál es la visión mayoritaria, mayoritaria, respecto a las tres causales. Y con respecto a la discriminación, es forzar, es, yo diría, chantajear más aún, aparte de las tres causales, hacer creer, desconocer, de que en la República Dominicana no contenemos leyes que hagan vigilancia y castigo de la discriminación. A diario, hay personas con amparo, hay personas que están pidiendo eh, resarcimiento, daños y perjuicios, por la falta de igualdad en que se le trata en un caso diferente. Es decir, que aquí hay más que suficientes normas que regulan y casi todas acogen como principio la no discriminación. Tú vas a, a la ley 176 de municipio y dentro de los principios acogen lo que la constitución general nos indica cuando se da el servicio y te dice que tú debes tener un trato igualitario. Es decir, que esa ley se sujeta a los principios de igualdad y de respeto y a la no discriminación. Óigame esto, pueden ir a buscarla. Y tú dirás, pero la ley municipal no tiene... Claro que sí, porque a través de la ley se organizan los servicios municipales y se hace cumplimiento de la Constitución de la República y el funcionario está atado, igual que el, de la, que, el, que el que está en un ministerio, está también atado el que está en el municipio, porque son todos funcionarios públicos. Ese para mí, no hay por qué temer y creo que el Senado, en lo particular, debe aprobar el Código Definitivo porque el, el interés mayor es que de una vez y por todas ajustemos el catálogo de delitos que hoy está padeciendo la República Dominicana y que no están recibiendo sentencias ejemplarizadoras porque el Código Actual no nos lo permite. Es decir, que ya es tiempo de tener un Código Penal sin ningún tipo de frustración en este proceso. Mira, eh, eh, eh, con respecto a, a una cosa y a la otra, yo lo sí. veo diferente a ustedes. Por ejemplo, en el artículo 39 de la Constitución, atención Edwin, Edwin, eh, el artículo 39 de la Constitución establece que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley y reciben la misma protección. Pero bueno, vámonos aquí. Dice, sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos, familiares, lengua, religión, opinión política, lo que sea, ¿verdad? O sea, no puede haber discriminación por nada de esto. Sí. ¿Y qué resulta? Ciertamente está en la Constitución. Y habla la orientación sexual. Ajá, ciertamente está en la Constitución. Pero ¿qué resulta? La Constitución no tiene una sanción para ello. La Constitución solamente lo prohíbe. Entonces, ¿qué debe hacer el Código Penal eh, realmente? Tener una sanción para quien lo haga. Lo que yo entiendo es que no debe ser de cárcel, debe ser de algo administrativo. Por ejemplo, usted discriminó a alguien, bueno, se le, se le quita de su puesto si es un funcionario público... Se le cancela de su puesto y se le puede poner una multa, pero no una gente presa porque, por ejemplo, eh, eh, no le dé un servicio a, a otro porque le vea, por ejemplo, que es homosexual. Entonces hay, hay, eso es lo que básicamente se reclama Te compro esa. Eh, eh, eh, estoy contigo en, en, el, en el en el castigo. No hay proporcionabilidad. O sea, por ejemplo. Porque eh, también el principio de proporcionabilidad al momento de aplicarse una sanción, tiene que estar sujeta al grado de daño que tú has causado. Exactamente, por ejemplo. Entonces, si tú calculas aquí... eh, un asunto de relación personal, tú y yo, y, y hay un agravio eh, que yo eh, te discrimine por algo o lo que sea, la cárcel, como si yo hubiese, como si te hubiesen dado una puñalada. Imagínate vamos a poner un ejemplo. Ah. Perdón ahí. Vamos a darle mismo, sí. Con Francis y yo. Sí. Francis de la Fuerza del Pueblo, por ejemplo, o de la Fuerza Nacional Progresista, sí. eh, suponiendo que yo soy de Alianza País. Mm -hmm. que, ¿Verdad? Entonces yo estoy en un puesto dos se le, y, ajá, Son contrarios do, do pero dos Y entonces va a Francia a recibir Un servicio, yo estoy en el ayuntamiento Y yo se lo niego a él por ese, Porque yo sé que él es de la fuerza del pueblo O de la fuerza nacional de la de la progresista sí. Podría ser comparativo ajá. Y no, neces no necesariamente conllevaría un año de prisión Pero que correcto, es lo que tú eso es lo que yo digo A mí como funcionario, si le niego eso Y él lo reclama naturalmente eh, Debe haber una sanción, pero qué, O me quitan del puesto o me ponen Una sanción económica, una multa, por no puede ser mira mal, que no se salió no aquí en un momento. No sé si ustedes sí, recuerdan que hubieron ser. instituciones bancarias, no voy a citar el nombre, que rechazaron a jóvenes por tener su afro sí. eh, de, ah, eh, ah, eh, en sí. la parte laboral. Muy buena, me acuerdo. Pero ¿Qué mire, bueno tuvimos una entrevista con una joven aquí? Sí, que, yo no, no entiendo porque es que cada quien, cada empresa tiene sus reglas, tiene sus, ¿cómo es que se le llama esto? Eh, el, el, el, normas, sus normas, normas internas. normas internas, el perfil que quiere de su personal. Si yo como institución como eh, gerente de, de una empresa encargada del, de, del área de recursos humanos, a ti te han dado un perfil que es el que se necesita en esa empresa para representarlos, por ejemplo, la persona que recibe en la puerta. Yo quiero una persona eh, con este perfil, con, con estas características o cualidades. Yo no veo que discriminatorio eh, sea eh, eh, eso. Cuidado si, si, por ejemplo, eso va por la línea, Carolina, de, de un anuncio que yo vi el otro día, ¿Cuál que fue decía, eh, se necesitan jóvenes de buena apariencia. Es decir, o sea, está diciendo, solamente <risa> voy a contratar feíto, mujeres, no mujeres bonitas, eh, <risa> que se vean, muchachona. que muchachonas que se vean <risa> bien, entonces eso constituye una discriminación. Hay, y a esa empresa sí le debió llegar una cosa. Parece que gerente no, no, es no un tema de un... Parece que el gerente tiene dote de elección Ajá, tú te imaginas eso, que tú, eh, miren, eh, aquí hay una oferta de empleo, pero todas las que vengan aquí tienen que ser muchachonas buenas mozas, ¿verdad? Las sí, sí. otras ejemplo, no. La eh, y todo el mundo sabe cuál es el estereotipo de la muchachona buena moza, ¿verdad? Todo el mundo sabe cuál es el estereotipo de la muchachona buena moza en la República Dominicana. Mira, Entonces eh, tiene que haber una sanción. Tú sabes pero, que pero, en, pero en las bancas, en eh, las bancas tratan de tener muchachonas más o menos aparentes. Porque si es media fe y carúa. La gente no quiere ir a jugar y ni siquiera ir en la banca. No, sí, pero, ¿verdad? es verdad. Pero es un, un asunto social. Que se ya. da. O sea, Ay, Dios mío. Pero, eh, lo, lo tomamos a, a, a, a Mira, Pero No, pero no debe ser. Lo de que él. debe suceder es que la sociedad debe acoger, no importa la apariencia ni nada, sino la honestidad. Lo interior mí, es lo que importa. La belleza interior es lo que importa. O un feo que sea honesto, que no me, que no me cojan los números. Bueno, me, me gustaría ver qué dice Amado. ¿Eh? Que cumpla su deber, no, pero no. tú crees que eso sucede, por ejemplo, usted han ido a las instituciones públicas en la capital, bueno, por ejemplo, a, lo, a los ministerios. No, no, no, eso, Vaya, un, eso es un, y, desfile, ocasión, un desfile. En una de ocasión, cuando, cuando era Miguel Vargas, eh, déjame ver, hace como cuatro años de eso, yo fui a, a la Cancillería, a, a cancillería y me... había que ver el desfile de modelo que había sentado ahí. Yo me impresioné. Una aquí, otra aquí, qué y a la suya. Eso era un desfile que estaba este muchacho ahí, el de la cuestión de los carros, ¿cómo se llama? Casanova. ¿Está? No, eh, eh, que, que ahora... Ah, Hugo Veras. Hugo Veras, que ahora es del, del, del PRM, Mi amigo como Hugo. esta muchacha. Que él era el que de relaciones públicas. Y eso era un desfile de modelos que había en todas esas mesas, eh, en todos esos escritorios. ¿Tú sabes qué me pasó a mí? inimaginable. ¿Tú sabes qué me pasó a mí? Lo voy a develar hoy. <risa> Con mi sí, tema, los funcionarios ponen a las novias ahí el, con mi tema político querida. yo voy a buscar conversar con el encargado de asuntos municipales de la consultoría jurídica del poder ejecutivo yo fui a palacio me recibieron le expliqué el tiempo la solicitud de decreto la corrección del decreto porque había un error en los documentos que se emitieron. Hice todo mi deuda y quedé de devolver. Cuando regresé, semanas después, estoy en el despacho dice, bueno, vamos a hacer una cosa, yo lo voy a ir a recibir allá a la puerta eh, y le voy a entregar el documento, no me dejaron entrar. Yo Pero por feo no no yo presumo que fue por temas políticos porque <risa> ah. era en el momento de Danilo y ya yo estaba eh, eh, daba opinión contraria alguien me vio y yo, que, es, que, ese que hace, no que hace este ahí es lo que yo presumo por la forma que ella mire no puedo eh, eh, voy eso, a salir eso puede haberse dado eh, claro porque un cambio radical de esta naturaleza donde los abogados tenemos preferencia para ir a cumplir con nuestros deberes ellos me limitaron a que yo entrara y ella y la persona prefirió porque ya yo estaba está inventarse como, que iba a salir. Ajá, pero no, no fi, ajá. Pero, pero fíjate, pues, tú, tú, ¿sabes dónde? Cuando tú vas a, a recepción que está afuera, hay una puerta de, de prechequeo para entrar ya al palacio. En esa puerta de prechequeo fue que me recibieron. Pero fíjate, tú Francis, que, para mí eso que en ese caso, en ese caso, si tú y, pres, no te y, y, y presumiblemente tenga que ver con la parte no dar política, que me vieran en la parte de consultoría jurídica. Eso puede ser, pero fíjate tú que en ese momento tú se pudiste haber sentido una discriminación y, y haber iniciado un proceso de justicia claro. para que eso no suceda. Ahora bien, ¿qué es lo que debe ser? Sí debe existir en el Código Penal una sanción para aquellos que discriminan, tanto en el aspecto lo que privado, es tanto en el aspecto privado, porque cuando incluso, que yo lo presenté aquí en ese momento, sí. cuando una empresa llama Muchachonas bonitas, que, ¿verdad? con el estereotipo que tenemos en América Latina, que es de mujeres blancas, de color blanco, ojos azules, verdad, buen cuerpo. buen cuerpo, como se dice aquí popularmente. Entonces, eso es una discriminación y el Estado, ¿verdad? a través de los mecanismos correspondientes, tiene que sancionar a esa empresa para que no promueva eso, porque es discriminación. Eh, eh, eh, corresponde a discriminación. Ahora bien, un funcionario público, una secretaria, un regidor, un alcalde, lo que sea, que discrimine a una persona no puede ir preso, caramba. Lo que tiene que hacer es ser destituido de la forma que sea, de su cargo y sancionado con una multa. Es lo que yo propongo. Porque tú te imaginas eh, la gente presa que tendríamos aquí por una cuestión de, de, de, de ideología y de... Y de y de y de perspectiva sería y de, sería de, un de problema. y de, de, de, de, de además cuál es el daño y de tú de, de a ti eh, bueno, esa es la parte la que, mira, que vamos a, a configurar una, el daño, daño. El, el nivel de daño que ella recibía que es subsanable y es un asunto sí. también de aceptación. Porque y darle el servicio. Sí. Hay, hay, un, hay un tema social que podríamos también enfocar. Es un asunto de aceptación porque yo me puedo sentir más agradada con una persona eh, de alguna textura, de, o sea, de color, piel, por ejemplo, y no por eso no tengo yo que ser sancionada. Yo me puedo sentir bien estando desde el punto de vista de la visión y demás claro, en compañía de Yerjan que, que de Francis. Entonces, hay, habría que ver qué se da a nivel social, que también no se puede dejar de lado. ¿Qué pasa en las escuelas con el bullying? ¿Qué se, ¿Cómo se trabaja en las escuelas? Bueno, ¿Cómo se es da ese, ese tema, tema de formación en el hogar y a nivel social para que como adultos ya no tengamos esta problemática a nivel empresarial y, y como ciudadanos en las calles? Desde ahí también debería de enfocarse el aspecto legislativo o gubernamental de educación y de formación, porque es un asunto que se da no es cuando uno es grande, o sea, desde chiquito... Nosotros no sabemos de colores, no sabemos de si el pelo es negro es bueno, si el color es eh, de los ojos es azul o verde cuál es más bonito. Es que a nivel de que vamos creciendo, la sociedad, nuestro entorno, de alguna forma nos enfila a creer que lo mejor es el pelo bueno, que lo más lindo es los ojos azules. Entonces hay otro aspecto también que no se puede dejar de lado, que es un tema social puramente. Lo del bullying, cuando el muchachito sí. tiene una situación en la escuela, qué sanciones se toman en la escuela, a nivel de orientación, de llamar a los padres para que ese jovencito que le hace bullying a ese niño, a la niña del cabellito malo pues ya cuando grande no siga viendo así, o si un día está en una empresa no quiera aceptar a una joven que tenga su pelo rizo, entonces es un tema eh, interesante y amplio que debemos de trabajar como sociedad